Nuevamente estamos aquí con ustedes. Okay. ok, otra vez la camarita. Se mueve. <ríe> no sé por qué se está moviendo, pero bueno, pero se movió Pero es. ahorita la arreglamos. Eh, ahí, está, ahí está, ahí está, ahí está. Y ya llegamos al punto. Okay. ok. Bueno, bueno pues, pues bienvenidos, bienvenidos una vez más, más a un momento, un momento de reflexión. Y... Déjeme decirles esto, que vamos compartir con ellos, hija. Ajá. ¿Qué importante es el poder estar reflexionando? Oh, sí, es, es muy, pero muy importante, claro que sí, claro que sí. Eh, queremos hacerlo de la manera más simple, más sencilla, a manera tal de que todo el mundo nos pueda entender ¿Cuál es el principal fundamento de esto? Así Y el es, principal fundamento amén. es que vengamos al conocimiento pleno y perfecto de Dios. Amén, así es. A través de su Hijo Amado Cristo Jesús. Así es, así eh, es. Hemos comentado en estos días pasados que... Y hace, a, hacíamos una reseña de, de, de los últimos acontecimientos... Que, que el día de la resurrección, día de la crucifixión, uh -huh. poquito antes, pues, eh, eh, la, fue la, el, la Navidad, la Navidad eh, el nacimiento de... Y, y un poquito Resurso. más antes, pues, eh, allá en noviembre, pues, la, el día, de, el día de, de, de Acción de Gracias. De acción de Todos gracias están relacionados, de... en cierta forma, con, con el Señor. Y no podemos dejar de, de mencionar la importancia, pues, y por eso es la, la reflexión, la importancia de poder reflexionar al respecto. Sí, para poder analizar bien este eh, en quién en quién hemos creído, en quién tenemos nuestra fe y nuestra esperanza. Así es. Entonces, eh, eh, con tanta muerte que ha habido cuántos desastres, cuántas situaciones que ha, ha cobrado muchas vidas ya sea por masacres ya sea por epidemias ya sea por, por tantas, tantas cosas, cosas, tantas ¿no? cosas. los uh, ciclones, uh, eh, las tormentas y, y todo lo demás así es sí, y así es, es momento de reflexionar momento de reflexionar tienes que reflexionar momento eh, de reflexionar. Eh, aquí en, en esta vida, mire, vamos de pasadita. Sí, sí. Vamos sí, nomás es, de pasadita. Eh, de pasadita, de pasadita, como, como dice la palabra, que, que, que ya no seamos, este, eh, como extranjeros advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, pues les damos la bienvenida. Gracias, gracias por estar con nosotros nuevamente. Así es, bienvenidos eh, todos y cada uno de ustedes y dándole gracias a Dios por este nuevo día que nos permite estar llevándoles eh, eh, otro momento de, de reflexión para nuestras vidas y para poderlo compartir, por, para que no, no se quede con él, no, no, no, no compártalo. Sí, sí, compártalo. sí claro. Compártalo, porque es muy, es muy imprescindible, importante. imprescindible, es importantísimo que se comparta esto y se va a dar cuenta de en un momento más, porque es la importancia de esto, de el compartirlo. Así es. Así y y es. quiero empezar haciendo una reflexión precisamente. Sí, claro. ¿Cuánto duele perder un ser querido? ¿Sea por COVID, sea por accidente, sea por una bala perdida o, o por una bala dirigida? Sí. Porque hay de todo, ¿no? Ajá. Por enfermedad, por cantidad de años, por... porque nuestros cuerpos no, no sí, pues, estaban preparados para soportar ciertas situaciones y, y lamentablemente... Se fallece Así o se es, muere. Sí. Eh, entonces, ¿pero qué es lo que más causa de dolor en el ser humano? La pérdida de un ser querido. De un ser querido, sea papá, sí, sí, sea de, mamá, de hijo, sea hijo, un... sea hija, eh, hermano, hermana. Eh. Sí, sí, lo que sea. Eh, es, es, es igual. Pérdida es pérdida. Y hoy vamos a estar eh, con un pasaje precioso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante. Así es. Y esa reflexión nos va a ayudar precisamente a eso, a reflexionar. A reflexionar, a meditar, a, a, a pensar bien. Uh -huh. porque, porque... este cuando no, no estamos en, en la palabra del Señor este, es, es duro, es difícil porque eh, hay, hay mucho dolor y sí, sí duele un ser querido, claro. Pero se, se llora y se duele este, con mucho dolor, con mucho dolor, eh, pero cuando sabemos, ¿verdad?, que, que el Señor... Murió, murió y él resucitó y, y nosotros también pues vamos a morir y, y, y si estamos en el Señor, el Señor nos va también a, a llevar con él, nos va a resucitar, entonces es muy importante el tener el, el conocimiento de la palabra y tener a Cristo Jesús en nuestras vidas. Así es. Porque el Señor nos da la paz, nos da, nos, nos da lo que necesitamos uh -huh. en, en el momento adecuado y siempre nos va a dar esa paz. Y sí, por eso es la, la reflexión. Eh, a veces no entendemos nosotros, eh, si yo me volteara hacia atrás y viera... Menos años que ahorita, que yo pudiera realizarme así como en el turno de, de, del tiempo, ¿no? Sí, eh, 30, 40, 50, 60 años atrás. No, cuando yo estaba joven. No cuente eh, no, cuando te sí, pues, iban a pensando no, en no, eso? no, no, no, no, no se piensa. Ahorita pero, los jóvenes nos, pues, no piensan en, en, en, en, en que su vida puede acabar de, de un momento a otro y. y y pues es que así es, por todo lo que está pasando, ¿no? Así es, entonces, aquí en el verso 13, eh, aquí empezando, empezando con, con esta eh, situación de la venida del Señor. La venida del Señor. Encontramos un, un pasaje preciosísimo que lo que compartir contigo, mi amada, contigo, mi amado. Y para que tú lo compartas también Sí, claro, claro Compártelo es, porque les vas a hacer un bien Es para compartir esto Y es para que tú también estés consciente Lo tomes muy en cuenta, muy en serio Y que puedan ser conscientes Sí, okay. sí. tampoco eh, dice el versículo 13 del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses Nos dice así Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no, no, no os entisteis caes como nosotros que no tienen esperanza. Para que no seamos tristes, como aquellos es que no tienen ningún conocimiento. Fíjate la, la importancia. Entonces, pues estamos no haciendo esta reflexión. importante, muy importante. Eh, nosotros tuvimos una librería por muchos años, eh, una librería cristiana. Tuvimos ahí videos de películas, uh -huh. vimos muchas. Es más, hasta compramos un proyector para poder para, ir a los templos y pasar las, de, de, sí. las películas. Fue parte de, de lo que hicimos en el ministerio. Eh, pero no teníamos todas las películas, ni... Y, y ha habido, ha habido material, material nuevo, nuevo o se ha hecho, se ha hecho, nueva, hecho. nuevas copias, los, se han masterizado y todas esas cosas que ahorita con la tecnología que hay, sí, hagan eh, de cuenta que apenas las acaban de grabar. Así Entonces, es. Eh, pero a veces no, no nos damos cuenta, por eso es la, la reflexión. Uh -huh, uh -huh. Y es la importancia de lo que le vamos a estar comentando Tampoco queremos hermanos, hermanas Que, ignore. que se ignore que, que no se ignore acerca de los que duermen, o sea, de los que ya fallecieron Ajá. Era con lo que empezamos ahorita la, la, la, la charla sí que no estemos tristes, uh -huh. es lo que nos está tratando de decir aquí la, la escritura. No es, usando, sí, que no estemos tristes, sí. sí, sí, sí. Eh, usando palabras más, más del día de hoy. Sí, sí, ¿verdad? sí. Como los otros que no tienen esa esperanza, o esta confianza, o esta seguridad. Ajá. A, a mí la, la palabra sí. esperanza como que no, no me agrada mucho cuando se utiliza. Sino esa confianza y esa seguridad. Sí. Que no quede sí. nomás en la pura esperanza, sino que quede en la confianza y en la seguridad. ¿no? Confianza y seguridad. ¿Verdad? De que eh, hay algo nuevo que va a venir en beneficio de nosotros. En beneficio de nosotros, ¿verdad? sí, amén. Amén, así es. Para que no seamos tristes para que no seas triste mira, ahorita no estés afligido, mayor... no estés triste desconsolado y, y es que mira, ha habido infinidad de muertes o de muertes mucho, ¿verdad? Mucho. sobre todo en, en este tiempo de, o este último año del, con, con del virus del COVID, del COVID. Ajá. pero vamos a avanzar tantito y vamos al 14 dice porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fíjese, fíjese la importancia aquí, cuando habla aquí del dormir. Aquí no lo está llamando como muerte, sino como, como un dormir. Como un esperar, como un, un... Un tiempo de espera. Un tiempo de espera, como dicen en inglés, en inglés un stand-by. <ríe> en, en, en, entonces... Porque es, pensar, es mejor pensar de esa manera. Durmió en el Señor. Ajá. Y creo no es que se murió. Durmió. Pero, sí. ah, pero hay, requisitos. hay requisitos. Sí, sí. Por eso, por eso aquí empieza. Pero tampoco queremos, hermanos, que, que ignoren acerca de los que duermen. Ajá. Para que no sean tristes. Como los otros que no tienen esta esperanza o, o esta confianza o esta seguridad. Esta seguridad. Ajá. Que no estemos sí, en, en esa sí, condición. Y de ahí la enorme eh, necesidad. Y esta es la urgencia. No que, te, que tengamos dado. esa conciencia. Uh -huh. Y por eso estamos reflexionando. Sí, sí. De que este es el, es el momento, momento más, más importante. Más importante para los que te no se dormir. Sí, sí, para todos los que estamos todavía, todavía con vida, con vida. vida, con vida. Hagamos con todo vida, vida, en vida, en vida, vida dice el Señor. Es, exacto. exacto. Entonces, antes de que llegue el momento de dormir... Sí, que podamos sí. estar en el Señor. En el Señor, amén. Por eso Él nos da, nos da la, la vida ¿no? cada día. O sea, tenemos que darle gracias a Dios por aquí un día es, más. Y aquí es donde viene la, la reflexión. Así tenemos es. Tenemos que re, reflexionar. Tenemos que estar conscientes de esa gran necesidad. No se trata de cambiar de religión. Sino cambiar el chip de dentro. El chip de la mente, sí. De la gran importancia que tuvo cuando Jesús nació amén, amén, así es cuando anduvo aquí sobre la tierra pregonando la, la, la, la palabra uh -huh. que lo crucificaron y que resucitó y que él vive y que él vive, él vive, amén él nomás amén, durmió amén. un ratito y resucitó y resucitó también para que nosotros podamos tener vida en él amén pero Así es. tenemos que entender este concepto sí, entenderlo muy bien de la importancia miren, como en los videos anteriores estamos viendo algunas películas eh, de 3, cuatro, años atrás cuando Solamente se conocía uh -huh. en el. Ya en, en, en aquellas. en ese tiempo. en, pues en ese en, tiempo, en ese o sea, en, en ese modernismo de ese entonces, de ese entonces. Uh -huh. eh, como cuando Juan Cruz eh, y, y, y, y otros personajes, porque a los 100 años después eh, vino. Martín Lutero. Martín Lutero y, y luego después otros, este. Eh, sí, fueron, fueron muchos. Spooker y y, y otros, Wesley, y, y un, un montón de, de hombres que dieron su vida para poder pregonar la palabra que estamos pregonando. Que es la que tenemos ahorita, sí. Y gracias, y gracias a esos gracias hombres, nosotros podemos estar ahorita comentándolo de una manera simple y sencilla en el idioma que tú nos puedes entender. Así es, exactamente. Exactamente así es. Pero fue gracias a esos hombres... Que dieron su vida. Que, que dieron su vida. Eh, eh, fueron contrarios a las costumbres y tradiciones que había en su tiempo de ellos. Sí, sí, cuando los, los romanos. ¿sí? Cuando se estableció la iglesia católica, la, la más popular que, que ha habido eh, en todos los tiempos. Eh, pues eh, esos hombres eran los enemigos del Papa y de los cardenales y de los obispos y entonces porque no les entendían a ellos, sí. ellos siendo también eh, tenían sus su posiciones dentro de, de la, iglesia, la Iglesia. los sacerdotes. ¿no? Pero ellos se pusieron a estudiar las sagradas escrituras. Sí, en los originales que había. Uh -huh. y, y, y ellos entendieron El y gloria a Dios por la vida de esos hombres. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Que ellos entendieron que sí, sí ellos lo, lo podían entender porque eran unos eruditos, eran Ajá. gentes muy estudiadas. Uh -huh. eh, eh, eh, tenían, sí, se pusieron a estudiar, fueron eh, a las universidades desde aquellos años, desde de, de sí, aquellos entonces. Se prepararon, eh, eh, eran personas muy preparadas, muy educadas. Así es. Pero con mucho amor hacia el Señor. Mucho decía, amor. Decía, es, es, esto que, que se pregona no es lo que está escrito. Así la es. gente tiene que conocer esto. Sí, claro. Sí, porque pues, o sea, se hablaba en, en un idioma que, que, que la gente no... No pues en sabía, el latín no entendía, no pues para conocía. empezar. Pues salías uh, igual o sea, Así como entraban salían Porque en primer lugar no había la, la educación que, que existe el día de hoy Sí Y en segundo lugar en Un idioma que o un lenguaje Que no lo entendían No lo no entendían, no, no, no, no se entendía Solamente los que habían ido a, a las universidades Podían entender Lo que se estaba hablando sí Pero Ellos entendieron que no estaba correcto lo que estaba sí, pasando. por eso ponían, el, el, el, el, el, el, el, practicaban sus, sus costumbres y tradiciones y, y todo lo que les decían, pues la gente pues lo hacía porque pues, ellos no entendían. Entonces, ve la importancia de conocer poco de la historia. Sí, sí, sí. Busque esos videos ahí, en, en, en YouTube, ahí va a encontrarlos con toda seguridad. Ajá. Eh, Así es. Y, y busque películas cristianas. Y, y fíjese que sean de los que hablan de cuando. De los antecesores, de los. Sí, de hace 300, 400 años atrás. Hay eh, eh, más, más modernas. Eh, a, ayer veía una de. Una, una, una chica que, que. Es una, una mujer. Eh, que le dieron una. Pues una iglesia para, para atenderla, pero ella quiso hacerlo con más soltura, con, y, y con los, los, libertad, los jefes, jefes que, que tenía, por así decirlo. Uh -huh. No, no, no, no, eso no, porque no, que, tiene que ser así, no tiene que ser así. Y, y total, eh, está muy bonita la película, me, me gustó. Entonces, eh, Ahí podemos entender que sí. Cuánto se equivocan Lo que supuestamente sí. Tienen todo el conocimiento Que hasta se, se quemó la iglesia se Sí, se después hubo Un accidente templo, por ahí y se, se, se quemó el templo Y pues Pero el señor eh, les volvió a, a restaurar A restablecer todo Y lo pues pensaban que, que no Que eso ya se había acabado Y, y no Resurgió uh -huh. Resurgió de una manera tremenda nuevamente. entonces, pero así es. estamos hablando que esto es una película de algo que posiblemente sucedió y que puede haber sido real, eh, no, sí, no quería porque aseverarlo ahorita, para porque... el señor no hay nada imposible, pero lo importante es que uno puede aprender del ayer para hacerlo hoy, para el así mañana así es, así es entonces cuando dice que porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con, con Jesús a los que durmieron en, en él. él. Entonces estamos hablando aquí de los que durmieron. De los que, ¿De los que, de los que ya... Que ahorita nosotros decimos que fallecieron. Ya, ya pero pasaron. La Biblia ¿no? habla de dormir. Sí, de dormir. Y me gusta así. Sí, de dormir. Me gusta que, que durmieron, que durmieron en el, durmieron el Señor. Durmieron en el Señor. Así Entonces, fíjense la, la gran importancia de, Del dormir en el Señor uh -huh, uh -huh. Por eso es la reflexión Para ahorita, mi amada Para ahorita, mi amado Para que sí, la gente mí, que mí, tú conoces Incluso tú Si es que no has hecho la decisión De aceptar al Señor Jesús Como tu Señor y como Salvador Pues tus familiares Tus amistades, tus conocidos eh, Compañeros de trabajo Qué sé yo es una decisión eh, en vida, en vida, porque ya después... Para que ellos no, no vayan a fallecer uh -huh. nada más, sino que duerman en el Señor. Que duerman en el Señor, amén. Que duerman en el es Señor. Es tan importante. Que duerman para que puedan ser resucitados por el Señor. Amén, amén, así es. Eso es lo importante de lo importante. Claro. Entonces... Claro. Pues, ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer con, con esa reflexión? Y con estas reflexiones que hemos estado haciendo este, en estos últimos días. Sí. Nos tardamos un poquito, porque estábamos en la reflexión, precisamente. Meditando. Meditando, qué hay que hacer, cómo ser. ¿Cómo puedes llegar mejor a ti? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no queremos ser... Uno más que, que lo más habla y habla y habla y habla y, habla y no, no hace reflexionar. Así es, así es. Nosotros queremos que tú reflexiones, mi amada. Nosotros queremos que tú reflexiones, mi amado. Si estás bien, síguele. Estabas así, como que sí, como que no. Bueno, que te intereses. Y si no tenés ningún conocimiento, pues que lo tengas. ¿Por qué? Porque un día, sí, sí, sí. un día también nos va a tocar dormir Así es. o fallecer, sí. ojo, o fallecer. Que ya el, el hálito de vida ya no va a estar. Entonces, ya una vez fallecido, ya no hay nada que hacer. Por eso hay que dormir en que el es. Señor. Hay que dormir hay que en dormir el dormir Señor. Dormir en el Señor, así es. Pero no fallecer nada más.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 Nosotros que, que estamos todavía aquí en esta tierra, fíjate la importancia de que tú que estás ahorita, que estás viendo, que estás oyendo, que, que estás, ¿Estás escuchándonos los que hemos quedado, o sea, aquí, aquí estamos todavía. Aquí estamos, todavía. aquí estamos, sí, aquí estamos. Bueno, okay. los que aquí estamos. Tenemos entonces la encomienda de parte de Dios de avisar a los que no entienden o no han comprendido. O que todavía no están en el Señor. Sí. Porque va a llegar el momento de que vamos a dejar de estar. Así es. Con esta vida que, que, que tenemos, que, que respiramos, que comemos, que dormimos, que, que vamos para acá, que vamos para allá. En fin. Como el vigía, ¿verdad? Que está, que está vigilando, que está vigilando, sí. este um, anteriormente eh, eh, ponían este unos um, torres, unas sí, unas torres y, y había había vigías para, para avis, avisar, vigilando. avisar si había peligro. No. Eh, entonces, este ahorita nosotros estamos como vigías, esa, esa como vigías <ríe> y, y si no hacemos lo que lo que manda el señor lo que tenemos que hacer, entonces este eh, tenemos grande carga en, en, en nosotros mismos, porque el Señor así va es. a demandar, Exacto. el Señor nos va a demandar la, la, la sangre de, o la, la, la, las personas que se perdieron. ¿Por qué? Porque nosotros no les avisamos con tiempo. Amén, así es. Entonces, somos esos vigías. Por, por eso, lo hemos comentado y lo voy a volver a repetir una vez más y no sé cuántas veces más lo voy a, a, a decir. Para todos los hermanos que predican Hombres y mujeres No usen el teléfono Por favor para predicar No lo usen uh -huh. Qué bueno que lo tengas sí. Qué bueno que tengas aquí la Biblia Perfecto O las tabletas o sea, Dejé la, la grande Y agarré la, la, la pequeña chiquita, Mediana Pero hay infinidad, hay infinidad de templos, de templos. Donde ya los pastores no usan más que la tableta. Aún incluso con el teléfono. Y ahí está. Sí, sí, sí están leyendo de la Biblia. Sí, es cierto. Ahí tienen sus notas y todas esas cosas. Es, es una facilidad en cierta forma. Pero no hay como lo que tú le digas. Mira, aquí. Aquí en la Escritura. Aquí dice lo que tú tienes que saber. Y esto es la palabra aquí, de Dios. Aquí. Entonces, así es. Yo creo que tenemos que, que reconocer, siervos de Dios, los, los que predican, evangelistas, o sea, todo, toda la gente que predica, la que ministra. Aún hermanos, eh, nosotros empezamos a predicar eh, desde antes de pues al poco tiempo de haber conocido de, de las cosas del Señor. Sí. Yo, yo, yo agradezco a Dios ¿verdad? que gloria al Señor. A la el hermano Valta, eh, pues nos dio esa oportunidad, dio la oportunidad. en un hogar. Ahí, ah, sí, ahí se empezó. Hice mis primeros pininos ahí. ahí, sí. ahí sí. En la casa de, de los hermanos. De Reuniones hermana. de hogar, células de hogar. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí empecé. Pero gloria a Dios por ese primer día y esa primera ocasión. Y después llegamos sí. hasta a estar predicar en el templo sí, Y en después en muchos templos Y, y hemos predicado en No sé en qué tantos cientos de, de, de templos Por la gracia del Señor Más todo lo que hemos hecho por radio sí, Lo que amén. hemos hecho a través de los videos amén, amén, Que ya son 10 sí años De estar haciendo videos Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Entonces mi Grande amado mi amor. amada Esto nos ha dado la oportunidad De ir a tantas partes estaba viendo en el récord ahí de, de, de la internet, uh -huh. de, de YouTube, eh, países como eh, Italia, estaba viendo Suecia, estaba viendo Alemania, Alemania estaba viendo, viendo Japón, uh -huh. en los países donde alguien abrió al menos un, un video. Sí. Rusia. Sí, sí, en los Países Bajos. O, o sea, en, en los Países Bajos, sí. Uh -huh. en, entonces, eh, del Reino Unido. Entonces, entonces toda la América. Muy, muy toda la América, Chile, Argentina, sí, Colombia. Donde quiera tenemos eh, Venezuela, C, gente de habla hispana. Eh, y, eh, en, en fin, en fin, para no mencionar más, más, más países. Sí. Un día vi eh, que eran más de, de 140, para que tenga una, una idea. 140 países. Sí. Entonces, de que hemos ministrado mucho, ¿sí? Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Y ahora con medios, pues... Ay, aquí señor. sentados entre ustedes grande y maravilloso pantalla. es su nombre, amén. Y, y otra cosa que ahorita lo comentaba yo con mi esposa, qué gran felicidad. Lo veo como algo para sentirme orgulloso. Ajá. De que esta linda mujer. Sí, sí, sí, está guapa. Gracias. Está linda Gracias. Estamos aquí juntos. Amén, amén. No somos muchas parejas. Gracias, que, Señor. Que Gracias, Señor, porque nos has, nos has dejado todavía a los dos juntos con, con vida para poder ministrar. Para... Hay muchos hombres predicando, hay muchas mujeres predicando así en los medios, sí, sí, pero parejas. Pareja. No son las muchas. Eh, créanme, no, no son las muchas, sino pues, pues, búsquele. Y esto me va a dar la razón de que pues sí tienen... Sí, cierto, sí, así, sí. sí, sí, tiene razón. No son muchos los que predican como pareja. ¿Por qué lo hacemos? Pues pregúntele al Señor, yo no sé. Pero, sí, sí, pero sí. lo estamos haciendo. Amén, amén, así es. Y, y que estemos también en ese plan de reflexionar. En ese mismo sentir, en ese mismo deseo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo no va a estar contento? Pues si Dios la usó a ella para que yo pudiera venir a los pies del Señor. A mí, gloria al Señor, si no, Señor Alabado por ella, sea su nombre A, a lo mejor estuviera por ahí vagando Sí y, y, y También gracias al Señor Por la vida de mi mamá porque por, por, por ella estamos aquí Porque ella siempre me insistía y Pero yo en la juventud Rebelde y sin Sin, sí, sa sin, sin, <ríe> sin saber a, a qué consecuencias yo me me enfrentaba, eh, pues se le hace uno fácil, no, pues, pero glorificado sea el nombre del Señor, porque nunca ella dejó de orar por mí y por todos sus hijos, por todos sus hijos, porque ella, ella sabía y entendía la palabra del Señor y lo importante. Entonces, volviendo al tema. Así es. Aquí nos A nos que no nos preocupemos que... por los que durmieron. Que esa sea la condición de que las personas acepten al Señor Jesucristo para que puedan dormir en el Señor si es que se nos adelanta. Sí. No que se mueran, no, no, que duerman en el Señor. Fíjese la importancia, mi amada. Fíjate la importancia, mi amado, del dormir en el Señor sí. y no del morir sin el Señor. Sí. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis nos dice que van a ser abiertos los libros. Van a ser abiertos los libros, sí. Y el que no se haya inscrito... En el libro de la vida. No la va a hacer. No. Bien, importante. Entonces, más vale que se ponga en el libro de la vida nuestros nombres por haberle aceptado, por haberle recibido sí, y por hacer la perfecta voluntad porque del se Señor se nuestro nombre en el libro de la vida Así vamos es. a continuar porque el Señor mismo, en el 16 eh, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero aquí sí habla de muertos que ya es que murieron uh -huh. verdad porque Bien. el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Uh -huh. O sea, los que durmieron en el Señor los que durmieron, van hola. a resucitar primero. Así es. Nos Así van a llevar a delantera. Y luego el 17 dice, luego nosotros. Y luego nosotros, los que ¿verdad? vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en, en el aire. Y así estaremos siempre con, con el aquí. Señor. Viste que qué hermoso, ¿verdad? Eh, hay una película que, que también se llama El Rapto, el Rapto. Uh -huh. se las uh, recomiendo que la vean, búsquenla. Así es. Este, sí, ahí da un, una idea, hay, hay una nueva y una y una película viejita, este, eh, pero ahí más o menos da a entender lo que va a ser el rato. Sí, porque porque o sea, eh, to, todos todos en esta vida, cada quien va a estar eh, haciendo algo en el trabajo, en el campo, otros van viajando. En fin, lo que estés haciendo en ese momento, porque por eso se llama el rapto, uh -huh. porque de, viene de un momento a otro y, y, y, y eso va a suceder. O sea, eh, es, este mundo va, va, va a ser bien revolucionado todo. Exacto. Entonces, fíjense la, la, la, la gran importancia de así aceptar al Señor Jesús en vida, que es cuando se le puede recibir. Sí, sí. Cuando ya sí, sí. no estamos en vida, ya no lo podemos recibir, ya, ya, ya, ya, lo, ya lo que hicimos, pasó, ya pasó. Lo que hicimos, lo que no hicimos, no hicimos. Y esa es la reflexión, para que podamos reflexionar, mi amada, mi amado. Miren, yo estoy bien consciente de algo. Este tipo de, de, de, de materiales como el que estamos haciendo nosotros, uh -huh. no son de los que la gente le pone mucho like y lo comporte mucho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas serias. Sí, son cosas serias, son cosas serias. ¿Las cosas chistosas? No, hombre, que se multiplican por millones. Sí. Entonces, pero yo sé que esto no es así. No. Estamos bien conscientes. Son cosas pero serias. Te te recomendamos. Uh -huh. Tú que lo estás viendo, recomiéndalo. Compártelo. Haz tu parte que te corresponde simplemente al compartirlo. Ya con eso ya estás haciendo bastante. Si además le pones que te guste, pues qué bueno. Pero más que, que te guste, que lo, que lo compartas. Que lo compartas. ¿Por qué? Porque le estás dando el mensaje a aquellos que tú amas y quieres. Y eso es bien importante, mi amado, mi amada. Así es. Y nos ponemos un poquito. Sí, en el... El 18. El 18. Por tanto, alentados alentado los, los unos los a los, los, otros los otros con estas palabras. Uh -huh. Alentados uh -huh. los unos a los otros. O sea, que nos alentemos los unos a los otros uh -huh. con estas palabras. Uh -huh. Sí. Lo que estamos mencionando, las que están quedando aquí grabadas en, en este video. Y esa es la ventaja. Uh -huh. De que van a quedar grabadas y las vamos a poner en otras plataformas. Va, va a estar en Twitter, va a estar en YouTube, va a estar aquí en Facebook, va a estar en, en otras páginas más. Entonces, mi amado, mi amada, ya queremos ir a, a, la, a la oración, pero vamos a, a brincar un poquito más adelante, ¿eh? y, sí. y nos vamos a 23, 523. Sí, nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Fíjense bien lo que está diciendo aquí. Uh -huh. Fíjense bien. Y el mismo, y el Dios, mismo Dios de paz. Uh -huh. Que te santifique. A uh -huh. ti que te santifique. Uh -huh. por Nomás por haber recibido a Cristo Jesús en tu vida y en tu amén, corazón. Amén, amén, así es. ¿eh? Imagínate entonces, ¿a cuántas personas le vas a, a sugerir a, y a recomendar este video? Fíjate la importancia de, de, de compartir sí. este material. Sí, cómo no, es muy importante. ¿Y sigue diciendo? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Aleluya. Jesucristo. Fíjate, para, ¿por qué vas a compartirlo? Dice, y que vuestro ser tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu cuerpo sea guardado irreprensible. Irreprensible para la venida. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es. porque Para que en ese arrebatamiento de la iglesia, que nosotros somos los miembros de la iglesia. Así es. Los edificios son los templos. La iglesia somos nosotros. Así es. Nosotros somos, nosotros las personas Somos la iglesia del Señor Así es, amén Y el 24, dice: fiel es el que Os llama, el cual También lo hará Y el Señor lo va a hacer El Señor lo va a hacer sí. cosa, Con eso estamos cerrando Esta reflexión eh, Aquí voy a leer aquí, ah, ah, okay. El del 5.3 Dice, que cuando digan Paz y seguridad cuando digan paz mm. y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer en cinta, y no escaparán. Uh -huh. Por eso es muy sí. importante eh, eh, estar preparados, a aceptar a Cristo Jesús en nuestras vidas y estar en, en, en esa obediencia y en esa espera de que el Señor viene. El Señor viene y, y, y Él nos retarda su, su venida porque estamos en tiempos ya muy, muy, muy cercanos, muy peligrosos. Entonces es muy importante esta reflexión que podamos entenderla, digerirla, eh, tenerla en, en, en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón y compartir. Compartir porque, como decía ahorita mi esposo, eh, es de suma importancia que esto se dé a conocer, se comparta. Así que, pues, uh, um, así en, en Efesios nos dice 219 dice, Así que ya no, no, no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,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 Esa ya estaba fuera de, de, de mí, pero ella, aquí pueden, les van a entender ustedes lo que es la importancia de tener <risa> la, la ayuda idónea. Glorificado sea el Señor. ¿Se dan cuenta de lo que es la ayuda idónea? Ella eh, el es mi ayuda idónea. Gloria al Señor. Gracias, hija. Adiós. Y vamos a orar. Glorificado Señor. Y como es la ayuda idónea, pues haz la, la oración. Así como cuando tú querías que el Señor... Tocar a mi vida. Amén, amén. Y me tocó. Gloria al Señor. Así que así Vamos es. a dar por, por ellos para que Dios amén, también amén, los use. Es. Que tú a ti para llevarles el mensaje de amén. la oración. Para que ellos también puedan participar de todas las benevolencias del Señor. Así es. Padre, le alabamos, Sin le pares, glorificamos no. en este momento, dándole la honra, la gloria y la alabanza. Padre, gracias, Aleluya. Señor, por este, este tiempo, estos momentos, Señor, sí, de reflexión que usted nos gracias. ha dado a través de su palabra. Gracias, Padre, por, por su mensaje. Gracias por esas palabras, Señor, porque usted todavía nos está dando el tiempo, el tiempo suficiente para que todas aquellas personitas que todavía no le aceptan, que todavía no le conocen, Padre, que le acepten, que vengan a sus pies, que hagan ese, es, que abran su, su corazón, porque usted dice ahí en su palabra, en Apocalipsis 3.20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abra la puerta de su corazón y yo entraré a él y seré con él y él conmigo. Y eso es lo que... Tú debes de hacer en este momento, abrir tu corazón y aceptarle al Señor en, en tu corazón, en tu vida, y desde este momento, Entras, entra, entra el Señor Jesús a tu corazón y empieza a cambiar tu vida. Pero algo de corazón sincero Amén. porque Amén. nada imposible hay para Él. Así y que tú es. puedas compartir este mensaje con tu familia, con tus amistades, con los que todavía no, te con, no conocen al Señor. Padre, gracias, Padre mío, por este, este mensaje, Señor, porque su venida está próxima, está pronto, y no sabemos el momento en que usted venga, pero tenemos que estar preparados, Señor, y que seamos suyos, seamos de usted, Padre, ya sea que vivamos o sea que muramos, que seamos de usted, Padre. Gracias por su bendita palabra, en el nombre de Cristo Jesús, les bendecimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Gracias Ay. Señor por este tiempo. Aleluya. Gracias Padre. Aleluya. Amén. Aleluya. A compartir, a compartir y compartir. Miren, nomás le voy a poner un pequeño ejemplo. ¿Qué pasa si tú lo compartes con 10 personas? Y le sugieres a esas personas que lo compartan con otras 10. 10 sí, se van a hacer 100. Pero si esas 100 también hacen lo mismo, se van a transformar sí. en 1000. Así es. Pero si los 1000 hacen exactamente lo mismo que tú, Definitivamente. se van a hacer 10.000. Y así sucesivamente, y no le damos más a los números, para que veas la importancia de lo que es el compartir. Así es. El Señor te ama. Alabado y glorificado sea Deja que Dios te ame por hacerlo bien hecho, el compartir, y el sugerir que ellos también lo compartan con otros tantos más. Amén, así, así Bendiciones, es. Bendiciones y nos vemos en la siguiente reflexión. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo en el amor del Señor y no dejen de compartirlo. Les amamos en el Señor. Bendiciones.